Mira, al inicio del discurso, el presidente de la República dijo esta frase, los hospitales nuestros no tienen nada que envidiarle a los centros médicos privados. Que vaya al hospital San Vicente de Pau. Bueno, pero yo te voy a poner otra, otro, otro ejemplo todavía mucho más extremo, el hospital Pascasio Toribio de Salcedo. Aquí se han hecho... ¿Cuántos reportajes hemos hecho nosotros aquí de ese hospital? ¿Cuánta, ¿Cuántas veces ha ido Robinson y la propia Giovanni Paulino a buscar imágenes y a... Y Llorel González, González también, a buscar imágenes y a dar información acerca del estado de deterioro que tiene ese hospital. La circunstancia de que se comenzó un proceso de remodelación y todavía es el tiempo que no se ha concluido. Entonces, eh, indudablemente que eh, el sistema de salud de la República Dominicana tiene deficiencias. Deficiencias, carencias de, de espacio, carencias de medicamentos, carencias de vigilancia, porque también hay una, hay una cuestión y es que los médicos nuestros... De seguridad. Eh, de seguridad, pero también hay un problema con los médicos nuestros y es que la mayoría cumplen un horario mínimo y y se van. Aquí mismo hay un problema con el con el con el, el cardio, cardiovascular, creo que, que no hay. No, no, no, no sé si recuerdas, Yerjan, que tuvimos en el programa de mañana una interactuación con el, con el director del hospital San Vicente de Paul, que alguien se quejaba de que esa especialidad no le habían, no le habían dado servicio la especialidad cardiovascular. Y entonces, él aclaró que allá no hay un, un especialista en la materia nombrado, en el hospital de aquí, en el San Vicente de Pau, que es un hospital regional. No me mire con esa cara de incredulidad que lo dijo aquí, en este mismo set, o en un set parecido, <ríe> en el set de mañana. porque qué? Quienes, quienes van y dan ese servicio, lo dan, pero es prácticamente eh, pagado. No es, que, eh, no es que está contratado para dar ese servicio, es un médico privado que va a dar el servicio al hospital y hay que pagarle. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, bueno, pero como el, el presidente de la República nos dice que los hospitales no tienen nada que envidiarle a las clínicas privadas, incluso con aire acondicionado. Hablaba que tenían aire acondicionado, ¿no? sí. Pero bueno, yo lo que yo lo que digo es, yo pienso que el ejercicio del poder además de ser un ejercicio eh, correcto, debe ser transparente más que todo. O sea, usted no puede decirle a una nación, porque ahí hay un pueblo que te está mirando y que eh, debe de partir de creer lo que tú le estás diciendo. Si ese pueblo se da cuenta que tú le estás diciendo cosas incorrectas, pues indudablemente la credibilidad de quien habla va a caer a un nivel muy bajo. Y estamos hablando del primer mandatario de la nación. El hombre que debía de decirle a la gente las cosas como son, las cosas claras. Ese es el conductor de esta sociedad. Un presidente de la república en este país presidencialista que venimos de un trujillismo que todavía llevamos en, en, en, en nuestro ADN. Tiene que ser un individuo transparente, un individuo que le diga a la gente las cosas como son y que no te dé no se ponga a hiperbolizar los asuntos para quedar bien y a compararse con otros gobiernos, porque en definitiva no te, no te no te elegimos para eso, te elegimos para que administrara bien administrara la cosa pública, no para que nos mintiera o para que nos diera verdades a medias, porque yo no yo no yo no creo que los hospitales no hayan avanzado en todos estos años, claro, pero no al nivel como el presidente de la República lo dijo. De hecho, hay casos, por ejemplo, hay un caso, hay algunos hospitales nacionales que están, eh, que están haciendo el proceso de la dialización, que antes no lo hacían, y eso es un avance importante. Pero no es como está diciendo el señor Presidente de la República. El señor Presidente de la República dice, esto es lo mejor que hay, tan bueno como los que usted paga miles de pesos para que le den servicios médicos, se lo damos gratuito aquí en las mismas condiciones, no es verdad.